Bienvenidos, Makeupcitos! Esto es Makeup Story. Comenzamos. Pues, ¿qué creen que voy a hacer ahora? Me ven como estoy. Obviamente, no me veo nada agradable para algunos, pero sinceramente, uno debe estar feliz como es. Entonces, en este caso, porque ando así de chamagosa, Será porque realmente así me levanto Y en este caso lo que vamos a hacer Va a ser, pues ahora sí que peinarme y maquillarme Yo tengo Pronosticado que 20 minutos me va a tardar o menos Según yo Según Ceci me va a tomar el tiempo Y va a estar sobre mí Hacerme un conteo de cuánto me tardo realmente Para hacer un maquillaje rápido Un peinado rápido Porque me tengo que ir a jalar y pues no es como que tenga mucho tiempo. Entonces voy a usar lo que en la anterior cápsula habíamos dicho sobre cargar lo básico. En este caso, pues esto es lo que yo uso. Y pues ahora sí que a empezar y corre el cronómetro. ¡Vámonos! Me voy a quitar las lentes porque si no lo puedo, pues no puedo. Entonces, listas así, listas. ¡Vámonos! Cuenta, ¿qué hago primero? ¿El peinado o el maquillaje? No, yo creo que primero el peinado, peinado. peinado ¿Al peinado? Sobres Vamos a peinar en, el, en algún momento me voy a tener que levantar porque yo Después no puedo, ¿verdad? En este caso Yo traigo el cabello seco Porque pues ahora con el tema de botecito <risa> <risa> Tenemos que lavarnos Es chiste local, chiste local <risa> Tenemos que lavarnos el cabello en la nochecita Entonces yo ya traigo mi cabello limpio y en este caso, pues nada más voy a planchármelo. Gracias a Dios, tengo el cabello lacio. Entonces, prácticamente, ya está lacio mi cabello y no se batalla tanto. Oigan, pues qué creen, con ese tema del botecito, pues realmente sí es grave, pero... En este caso, para las que trabajamos muy temprano, nos ayuda a resolver que nos tenemos que, pues obviamente, lavar el cabello en la noche y a la mañana le das una pasadilla, ¿no? Me acuerdo, les voy a contar un chismecillo, me acuerdo cuando trabajaba en un canal, que no les voy a decir cuál, nombres no, Entonces, Si no me digan nombres, que digan nombres, no, no, no, no, no, no, nombres. no puedo decir, es un canal allá por allá por, pues para allá por, no, por allá por, por, por, por, por, por Sazonas, este, okay. entraba, ay, no digan nombres, entraba, super mega temprano. Les voy a decir realmente, me levantaba a las 3 y media de la mañana. ¿Os pueden creer. Créanme que me pasó de varias cosas y detalles en la madrugada. ¡Ay! ¿Cuánto tiempo llevo en esto? 17 minutos. ¿Qué? No, me 17. Me quedan 17. Me quedan 17 ¡No, pues, sí, ¡No me asustes! Bueno, en ese entonces me levantaba a las 3 y media de la mañana. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Que me veía cuando llegaba créanme que me paraban ante alcohólicas me paraban este bueno no me paraban, pasaban y toda la gente saliendo de los baresillos y yo toda remojada yendo a trabajar bueno, en ese entonces les digo, trabajé en ese canal y pues ya se imaginarán ¿no? uno como llega que tenía que hacer ay, hago con cepillo, voltearlo este, tenía que hacer esto Realmente no podías estar, tú como maquillista, como peinadora, pues no te ves bien el hecho de que estés trabajando en un lugar y que estés así todo el día. ¿Estás de acuerdo? Entonces llegaba y entre conductora y conductora, pues yo me, me peinaba un mechón. Y me peinaba otro y me peinaba otro. Al grado que parecía que iba a salir a cuadro, según yo, ¿verdad? Llegaban las conductoras y me decían, ¿qué onda contigo, a venir Vas a salir a cuadro. ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo llevo? Te quedan 16 minutos. Muy bien. O sea, ¿cuánto estoy en el peinado? ¿Como 5. Más o menos. Bueno, continuando, entonces estamos de acuerdo que cuando eres maquillista, estilista, peinador y todo eso, tienes que poner el ejemplo, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Sí, sí, aprendí <risa> ¿Sabes qué? Este, pues tienes que dar poner el ejemplo, ¿no? Entonces, ahí realmente aprendí lo que estoy haciendo ahorita. Siempre te traen contando el tiempo. Siempre, siempre. De me llegaban conductoras... No voy, nombres, nombres, no voy a decir nombres. No, nombres, No voy a decir nombres, nombres no. Pero tú sabes quién eres. Galilea Motijo. <risa> bueno, no llegué hasta esos este, niveles. Pero bueno, había conductoras que me llegaban empapodísimas. Que tenía que peinarlas en 15 minutos. No, hombre. ¿Estás no, de acuerdo hombre? que 15 minutos para secar, para empezar, y luego peinar, pues no se daba? A lo que voy, ya no me voy a decir nombres, a lo que voy es que en ese trabajo me enseñaron a, ten, a trabajar bajo presión. Y en este caso, pues obviamente, esos 15 o 20 minutos que me daban para yo poder hacer un peinado y un maquillaje, o ayudarlas a retocarse su maquillaje, pues lo hacía. Entonces ahorita estamos aplicando pues esa técnica de que si sí realmente te puedes arreglar en 15 o 20 minutos para ir a trabajar a la escuela. Estamos de acuerdo que estamos lindas así, pero hay que ayudarnos un poquito. Y tampoco pasar, pues obviamente como les digo, ser maquillista, ser peinadora y siempre andar como Chucky, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiempo llevo? ¿Qué tiempo tú llevo? dale, tú dale. Bueno, sigamos. Mira, ya llevo, yo creo que ya voy a acabar. Me faltan dos mechones. Obviamente, o sea, no vayan a empezar a criticar y a decir, ay, te estás dejando ahí la raíz media cucha. Eso no se va a ver, hombre. Al final de cuentas, lo que importa es. Lo largo. Así que, contando, siguiendo con mi, con mi historia mi show, pues realmente, como les digo, eso te ayuda a ser ágil con tus manos y a, a, y a darte una ayuda. ¿A qué? Hacen aquí con tus manos para el peinado y maquillaje, Entonces, este, aclarando, entonces este, ya yo tuve pues esa virtud de aprender y de que aunque mis conductoras llegaran tarde, pues obviamente me dieron agilidad, agilidad más bien en mis tiempos, en decir, sabes qué, puedes sacar un peinado en menos o en 15 minutos. Hay muchas cosas y muchas anécdotas que me han pasado ahí. De hecho, en tele, a veces... Ay, es que me tengo que parar primero. Nada más para hacer este último pedacito. En tele, a veces, no es todo como lo ven. A veces sacaban las conductoras... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que sacaban las conductoras a medias. Pero, en cuadro no se notaba. Era un tip, nada más le hacía los laterales y le ponía una pinza y decía, así, oh, no te vayas a mover de un lado para otro, porque se te va a ver en la pinzota o lo que traes acá. Entonces así salía y luego ya regresaban y las terminamos. Entonces, bueno, como pueden ver, aquí yo voy a acabar. Digo, a como me veía, Pero creo se que, que sí también. También. A como me veía, ay, ahí voy, ahí voy. A como me veía, sí voy a ver un cambiazo, ¿no? No me digan que no. Ahora... Ya media peinada Yo no sé cómo me estoy viendo de atrás A ver Seti, ¿cómo se ve atrás? Chula, no, te falta atrás ¿Me falta un pedazo o okay? qué? Bueno, ahí me da la raíz Yo creo que es la que se me da Pero hombre O sea, de andar con la cebolla ahí y... De... Arriba, de relax de atrás. Aquí, sí, sí. aquí okay. De atrás, de atrás, de aquí. atrás Andale. Bueno Ahí ya me veo chula, re bonita Con mi color Que es natural, por cierto sí. <risa> Bueno, no es cierto ¿Cómo no? Bueno, ahí el peinado ya está Ahora hay que hacer algo por mí Ahora sí, ¿cuánto? No sé que no me estás tomando el tiempo Te quedan 10 minutos diez, En 10 minutos tenemos que hacer esto Si yo puedo, tú puedes Así que no inventes Entonces ahí vamos Yo, la verdad, tengo mucha peca o mancha ya no sé porque aquí los calores son de que 40 grados no sé cuánto estuvimos ayer pero parece que abres un horno y, y el mismo aire caliente quema la cara entonces pues hay que cubrir un poquito todo ese ese business bueno les iba diciendo el hecho de que digamos no es que no me da tiempo te puedes levantar o separar 15 minutos para hacer algo algo básico Algo que realmente Pues te puede ayudar en tu día Ya a lo mejor como lo que traemos También que les dije de su De su cosmetiquera Que traigan sus toallitas húmedas Que habíamos hablado anteriormente Que algo que se me pasó en, en, en la anterior cápsula Este Les di todo Los, Lo básico y todo Y reñita y con que no íbamos a poner O sea no, me, no dije brochas y realmente muchas, y no, ustedes no van a dejar mentir, usamos los dedos. Y hay cosas que sí se pueden poner con dedos. Pero realmente hay que traer unas cuantas brochas, que no son muchas. Yo tengo cuatro, bueno cinco, que esas te van a ayudar también a sacarte un apuro. Entonces aquí, bueno, yo ya puse con mi quesito poca base, porque pues es de día. O sea, la verdad es de que aquí nada más para no vernos tan así como que... Manchadas o así. Aquí yo me puse mi base. Yo como les había dicho también anteriormente, pues obviamente hay correctores más pequeños, productos más pequeños. Yo aquí traigo mi... Pues ahora sí que todo mi... mi ¿Cómo se le dice? ¡Se acaba el tiempo! ¡Ah! ¿Cómo se le llama? Corrector. No hombre, la, la, la, la tabla, la tabla o esta. ¿cómo? ¡Esta cosa! <risa> bueno, esto sí lo voy a poner con el dedo. Es el corrector porque... Pues yo sí, la verdad, tengo ahí medio, pues como me levanto bien temprano chiquillas, yo soy madre luchona, entonces yo a las 4.45 me levanto entonces si sí tengo ojera, aquí ya me estoy poniendo lo que es el corrector, poquito corrector, voy a pasarlo también en lo que es el área del párpado, área del párpado, minutos. ¡ay Dios! ¡Ay, sí, sí, no me estás apurando mucho! Ya sé, no, no, ya, te, yo sí puedo, sí se puede. Si yo puedo, tú puedes, te lo vuelvo a decir. Voy a poner en el párpado para que la sombra, o la poquita sombra, aunque me, que no me voy a maquillar tanto, como quiera dure. Aquí, pues ya me puse sombra en Ahí me veo un poquito como que en gasparina, pero ahorita vamos a, a resolver todo este, este business. Aquí, si sí voy a poner también polvo. polvo. El mío es polvo suelto. Puede ser compacto también. Aquí voy a poner mi polvo para sellar un poquito lo que es el corrector o base que me puse arriba. ¿Sí? ¿Qué falta? ¿Cuánto falta? Siete minutos. ¿Siete? Ok. Aquí voy a usar unas sombras que la verdad pues está muy práctica y si caben en una cosmetiquera. Voy a usar un tono medio rosita porque también es pues obviamente es como decimos de día y es para andar trabajando aquí lo voy a quitar tontito miren, voy a poner lo que es en la cuenca lo que es la sombra mi sombra va a ser muy ligera y va a ser solamente en el, el área de la cuenca Vamos para el otro ojo. Aquí voy a usar solamente, yo creo que dos sombritas. Y esto va a ayudar a que no me veo tan pálida para llegar un poquito perruchis al trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos? Con el tiempo, Ceci. quedan seis minutos. ¿Me quedan? Sí, se minutos. Seis minutos. Okay. Ahí, pues mira, va cambiando la cosa. Voy a usar una medrosita y esto lo voy a poner con el dedo Para dar como que un efecto así de, de que estoy bien, diez, bien despierta Que no tengo sueño, no ando desvelada sí. Entonces este brillo va a hacer que me ayude a ver un poquito más, más este, fresca ¿no? En este caso vamos a poner un delineado con líquido Y Buah. coso me iba a levantar, pero no, mejor no. Aquí, mira. Aquí sí, tengo un espejito. Va a ser el delineado. Oigan, hay unas que hasta se ponen pestañas ya fijas. Y eso está chido porque te quita un paso importante que realmente ahorita no me voy a poner pestañada. Me voy a poner nada más lo que es el rímel Y ya se acabó. Esto es algo like y rápido. Oigan, aquí me estoy haciendo mi raya. Rápido, porque te quedan 5 ¡Ah! minutos. Ay, no, hombre. Mejor no te hubiera dicho que me contaras el tiempo de si. Sí? ¿De ¿No creas? No, sí. Es importante para que vea que sí podemos. Ay, espérenme, espérenme, porque Si hablo después me queda todo cucho. Como carretear a saltillo. Entonces, pues, nada. No, Aquí, miren, voy a delinear. Voy a taparme tantito. Pero acá está, mira, acá estamos. Aquí estoy haciendo el delineado... Es que saben que yo cuando me hago el delineado siento que pierdo el equilibrio de mi mano estar hablando. Entonces, como les iba diciendo, vamos a ir a hacer un delineado. Y después de este delineado, que ya estoy por, por ahí medio a acabar. Yo creo que esto es lo que me quita más tiempo, Ceci. Rápido, rápido. El, el delineado. Entonces. Pero que te salga derechito. Creo que me va a salir como que carretera saltillo, no sé. Entonces, este, o por la de cuota. ¿Tú qué dices? Que te ve el ojo así. Todo bonito. ¡Ay, qué bonito! ¿Eh? ¿Qué tal? Aquí, después de esto, ¿qué hice? Pues me sigue cambiando la cosa, o sea, ya no me veo tan pear. Aquí lo que sigue es que voy a poner un poquito con una brocha también, que es así. Está media gordita para que nos sirva para difuminar Vamos a poner tantitito voy a resto, Tantitito en lo que es en las orillas Así bien poquito Para dar un poquito de profundidad Y más por ejemplo en el caso mío Que yo ya tengo el patado caído Entonces tengo que ayudarme un poquito con esto Para resaltar y levantar y abrir mi ojo Si no Pues no va no, no me voy a ver, también. ¡Tres minutos! Uso. ¡No, hombre! No, deja tú, que si llego 20? tarde, si llego tarde, pues, me regresan, Retacho para atrás. Y esto no se puede así. Pero, si llego así bien perruches, me voy a decir, ay, pues aquí vas te levantas para maquillarte, me a decir, discúlpame, pero en 15 o 10 minutos yo ya estoy lista. Entonces, en este caso, bueno, ya, pusimos la sombrita, ¿verdad? Esto está Voy a continuar con Ya porque esto ya es rápido Esto es un poquito de Como dar como para condur. Voy a ponerlo rápido Aquí Ahorita también vamos a poner un poquito de Rubor Pero esto nos va a ayudar A que también nos veamos chapeadas Saludables Y Dos minutos ¡Ay no! ¡Vámonos! La nariz, ah, espérame. Pero no te puedes salir sin estarte haciendo la operación de la nariz, ¿eh? Eso es, Aunque se te haga tarde, hazte la operación de la nariz. Vamos, Entonces, vamos, rápido, rápido. Ahí para que no se vea tan bien el. A lo mejor la base tan blanca. Ay, el rubor. Este es un rubor que yo traigo también pequeño. Y es color como tipo coral. Ahí sí, ya lo que tú gustes. Que en este caso yo creo que no combinaba tanto con mi sombra rosita, pero me voy a ver arregladita. Falta importantísimo en un ojo. que es el rímel, la pestaña, la pestañuca? Pues obviamente yo no traigo pestañuca, pero sí me voy a poner una buena cantidad de rímel para que este ojo... Pues me hace ahora, miren. Entonces... Esta capa me va a servir para abrirlo Un minuto ah, Si han dado caso, si han dado caso No alcanzas a dar las tres capas o cinco Que está de acuerdo que a veces nos damos Para poder que se vea así que saturadita la pestaña Pues aquí no me da chance, ¿verdad? ¿eh? Entonces eso lo voy a hacer como que en mi hora de comida Allá en el trabajo O esas veces que de repente te sales como que sordiada Y te echaron una pestañada de ojo porque andas no desvelado al baño Y no me digan que no lo hacen que se van al baño a echarse un coyotito O oh, no sé si no te hagas, tú me has dicho Ceci que de repente te vas porque tienes sueño al baño Y que sutilmente como que traigo diarrea Aquí está mi jefa, no diarrea ¡Ah! me... No es cierto, es show, ya sabe que es show Oigan, acuérdense que la ceja también se sí tiene que hacer Yo traigo como que ahí medio pigmentado Pero, Ay, no se sé debe hacer esto, y lo hice Pero bueno, son mis cosas pero consejo a la clienta no lo hago. Ay, ya mejor me callo. Hablo mucho. ¡Ah! 60 segundos. ¡Híjole nombre! Dame un minuto de regalo. ¡No! ¡No! No, aquí tengo, este, la autoridad dijo que no. No, es más, mira, ahorita que acabe, y que porque esto ya, o sea, de, me voy a parar e irme. Ahorita que ya vaya, ahí les muestras a las chicas el cronómetro, porque me estoy tomando tiempo. Le, vámonos, vámonos. Como que tal. Vámonos, mira, nada más brillito. Vámonos, okay. ya, vámonos. ya. Ya. No se ve el ojo así como que abierto Rayita por abajo Vamos. De, vamos. La, de la sombra Digo, de la sombra, oíla De las pestañucas Para que se vea así como que rasgado el ojo Como si fuera 10, 8, 10 ¡Hombre! ¡Sí diez, puedo! Cinco, ¡Si yo puedo! Cuatro, ¡Tú tres. puedes!